Bájate. Estamos en mitad del desierto. Que te bajes. Sabemos lo que piensan. Creen que acaban de ser testigos del final de una discusión de pareja. No se culpen. Es producto de su educación audiovisual. Si una pareja discute en pantalla, pensamos que son novios, amantes o matrimonio. Estereotipos. Pero no, aquí no hay nada de eso. Son compañeros de trabajo. Y amigos, muy amigos. Por cierto, son astrónomos. Nuestros protagonistas se conocen desde hace más de 25 años. Coincidieron en la carrera, ambos estudiaron astrofísica, compartieron piso durante la tesis y tres postdocs posteriores. Más de siete años fuera de España, Alemania, Inglaterra y Taiwán. Ella regresa a España con un contrato. Él tardaría dos años más. Ambos son especialistas en evolución galáctica. Ella ha dirigido cinco tesis, liderado proyectos internacionales y ha desarrollado dos instrumentos. Él no. Durante más de 20 años han compartido su amor por el sushi, la música indie, las referencias cultureras al cine de los 90 y los viernes de Ginebra con palomitas viendo Lex, el oso detective. Ah, ella se llama Inés Villamor y él, Juan García García. segundo segundos lo he clavado, no? Sube y se cambió de opinión. Es viernes. Sí, es una road movie, dos personajes, un coche, carreteras, paisajes y movidas interiores, todo ese rollo. Bueno, y un congreso. Mm. ¿Un congreso en congreso? Es un pueblo perdido de la Almería profunda, no aparece ni, ni, ni en Google Maps. ¿Que Astegar ha organizado un congreso en un pueblo perdido de Almería? Es un, un workshop, una pequeña reunión de expertos en evolución galáctica para plantear la futuras línea del campo. O ya sabes, una excusa para tirarse un fin de semana en su Almería. Ya sabes cómo es. ¡Gilipollas! Y premio breakthrough, aparte. A ver que Azteca ha organizado un congreso en un puñetero pueblo de Almería en plan reunión de sabios y tú has sido invitado. Y con todo su pussy me dijo que era para convencerte a ti de que vinieras. Hola, me he dicho dignidad. ¿Y por qué no me ha mandado un mail en vez de una lechuza mensajera? Te ha enviado tres. Pero da igual. Si hay alguien capaz de enviar un premio Breakthrough al Spam, esa eres tú. Oye, ¿has hecho una referencia a Harry Potter? Paso, tengo mil reuniones, un artículo, dos propuestas para Grande Khan, la tesis de Loli, dos hijos y el ego de un marido recién ascendido. No tengo tiempo para gilipolleces de señores que se aburren. Viene la rusa. Natasha Telmanovich, nacida en Minsk, curso Física, Matemáticas, Astronomía, Ciencias Espaciales y Literatura en Odessa. Tres doctorados, experta mundial en evolución galáctica y la máxima adversaria científica de Inés. De la que opina... Su modelo de evolución galáctica es como el Satisfyer. Solo le satisface a ella. No es rusa, es bielorrusa. ¿Y cuándo es el congreso? Bueno, eh, termina un domingo y empieza un miércoles. Eh, este miércoles. ¿Este miércoles? O sea, que, que hay que irse mañana. ¿Hola? ¿Cuándo pensabas decírmelo? A, a, a, ver, a ver, tienes la agenda ocupada hasta marzo de 2033. Me ves no, no, no, como no, un no, imprevisto. No, no, no, no. No. ¿Cuánto tiempo hace que no trabajas más de 30 minutos sin que te interrumpan? Vamos, tú y yo. Nes al sol, en la carretera, por el desierto, en el coche. Como Telma y Luis. Qué mala hostia tienes. Un imprevisto, dice. Ay, a ver, déjame hacer un par de llamadas y vete preparando el viaje, Thelma. Ya está todo preparado, querida. Cuando tú vas, yo vuelvo. Soy el señor lobo de los viajes. Solo hace falta ir al despacho de... secretaria del centro, la reina del inframundo administrativo. Cualquier trámite debe pasar bajo sus designios. Muy pocos se atreven a pronunciar su nombre. Un viaje a Almería. A ah, Congreso. Eh, es un pueblo de Almería. Es un Congreso en Congreso. Tendré que enviarme el programa del Congreso. Es un workshop informal. Formulario de asistencia y ponencia. No tengo ponencia. Entonces, ¿para qué va? Porque sus ideas son las más valoradas en todas las discusiones. Porque pues las valore por email. Está bien. Pero esto ¿quién lo paga? Porque tú ahora mismo no tienes proyecto. Lo paga el mío. Pero él no está en tu proyecto. Tú no puedes pagar el viaje a alguien que no está en tu proyecto. ¿Eso es irregular? Pues lo metes. Ah, yo eso no puedo. Yo soy solo una secretaria. Sería muy irregular. Tienes que pedir la modificación al Plan Nacional. Pues ya lo hago yo. Medio de desplazamiento. En burro. Irregular. Iremos en mi coche. ¿Tu ¿Coche? Vehículo particular. Solo si no existen alternativas de transporte público. Si quiere, vamos en avión a Almería. Con el burro. No, no, no, no. no. Espera, eh, es un pueblo perdido de Almería. No hay casi ni autobuses. Tendréis que pedir la autorización firmada al gerente. Un momento. El congreso es de viernes a domingo, pero vuestra fecha de salida es mañana, martes. Esto es muy irregular. El día de antes me han invitado a dar una charla de divulgación al, al observatorio de Calar Alto. En, entonces, habíamos pensado eh, hacer noche allí, dar la charla, claro, y, y al día siguiente eh, tirar para congreso. ¿Divulgación? Eso no computa administrativamente. Seguro que encuentran la forma de que sí lo haga. ¿eh? Bien, empecemos con el protocolo. Tendré que entregarse en las comisiones de servicio, avalada por la dirección. ¿Cómo que empieza el viernes? Si no, no me habrías acompañado a Calar Alto. ¿Tú sabes la que voy a tener que montar en casa y en el trabajo para poder acompañarte a tu charlita? Te recuerdo que luego vamos a un congreso al que te han invitado. Además, lo de Calar Alto es importante para mí. Dar una charla a un grupo de frikis de los telescopios es tu máxima ambición laboral. Sí, exactamente la misma que la tuya. Venga, tú y yo, de viaje por el sol, ¿qué podría ser mejor? Los planetas. Y encima en tu coche, con lo que se estropea. Ven, ven, con nosotros, ven. Lo pasaremos bien. Willy Fogg, si lo vaya a pasar bien, entonces también tenéis que entregar dos copias del anexo 14A en tinta azul, dos huevos de dragón y la declaración de intenciones, confirméis ello. ¿Eso es todo? Todo en papel con rúbrica, ya lo sabéis. Y sobre todo recordad... No darles de comer después de medianoche. Hagáis lo que hagáis, os quedéis donde os quedéis. No olvidéis bajo ningún concepto solicitar el ticket o la factura. Ok, ok, Joshua, thank you very much. I'll send you the corrections during this weekend. Una videoconferencia a las 9 de la mañana. Entre Taiwán son las 4 de la tarde. Es la única hora a la que puedo hablar con Joshua, sin que ninguna de las dos se caiga de sueño. Mario, me voy dos días y se le cae la casa encima. Dime. No, no, no, no, de eso nada. Que no, que no. No, no, pásamelo. Cariño, ¿qué hablamos ayer? Pues eso, nada de videojuegos hasta el sábado por la tarde. No, no, y de Tele tampoco. Y que sepas que papá me va a contar todo lo que hacéis. Y como no os portéis bien, va a amanecer toda la patrulla canina colgada de la rama de un olivo. ¿Entendido? Eso. Venga, un besito, cariño. Muah, te quiero. Te veo tranquila hoy, ¿eh? ¿Y tú por qué llegas tarde? Esta noche me quedé hasta las tantas viendo el lanzamiento de Solar Orbiter. ¿De qué? ni puesta en arqueología galáctica, pero la vida se te queda grande, Inés. Solar Orbiter, la misión de la ESA, la primera que va a observar los polos del Sol. Si lo de física solar de la casa, llevan años desarrollando un flip de instrumento para hacer un mapa magnético del Sol súper preciso. ¿Y eso fue ayer? Mm. Bueno, ya sabes que yo soy más de observación desde Tierra. <risa> pues la exploración espacial está en boca de todos. ¡Mira! Con solar Orbiter, Pico lombo casi y que se bicicleta con cualquier cosa que hace el vuelo. En el que de granas uno se sale por el cielo. Del zayin al cinturón de Kuiper, a Venus o a Mercurio, a Marte o a Titán. De engrana, la distancia es pequeña. Porque de grana para acercarse oye, al sol solo es bajarse oye, a salobreña. Con su la mi o con roseta. De pico, colombo, casi mi joya en su bicicleta. Con cualquier cosa que hace el vuelo. En el IA dicen que de grana solo se sale por el cielo. Cuando vas andando por la calle. Pensando en Marsempres o en comer detector no. Y te para los de la ONG. Y tú eres un poco lacio. No, no. Y te cagan su muerto pensado, no. Porque vas pensando en el espacio. No hay mala folla, es que ya va a estar de palilla. Tu solaron con si me juegues su bicicleta por cualquier cosa que el vuelo En el IA dicen que de gran solo se sale por el cielo para, para, para, para, para puede estar al día de lo que hace todo el mundo. Pero es que tú a veces pareces una autómata programada con función única. Oye, ¿sabes que hay un señor reconocido oficialmente como cibor? Al tío le sale una antena de la cabeza. Yo creía que era un colgado, pero es que sufre de acromatopsia y ha diseñado un dispositivo para distinguir los colores. Maravilla, ¿verdad? Oye, a lo mejor a ti te vendría algo bien así, ¿no? Para estar más conectada. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Uno que lee. Qué friki eres. Oye, por cierto, ¿cuánto acaba tu contrato? A finales de mes. ¿Ya? Joder, cómo pasa el tiempo. Pero María tiene financiación, ¿no? Eso creo yo. Oye, yo no quiero ser muy cotilla, pero he visto que te llegaban muchos mensajes de alma. ¿Qué trama? ¿Otro artículo gordo? Sigo colgando en puntos suspensivos. las cosas malas las dos juntas, pero para las buenas tú sola. Javier Cámara, la mala educación. ¡Premio! Oye, ¿sabes qué va a rodar con la Laitana Sánchez, hijo? Qué gana de ver lo que hacen juntos. Echen por la patrulla canina... Ay, por la cine que hemos visto tú y yo juntas, Maruja... Oye, ¿ven un niño En todos los viajes sí, pues. se toman decisiones y dicen que algunos cambian para siempre la vida del viajero. Pero vamos, que esto solo ocurre en las películas y en la patrulla canina. También necesito firmado el anexo Pimedio, un certificado de existencia, muestra de ADN mitocondrial, foto de primera comunión, pelo de doncella virgen, un actor español que vocalice, el sudor de dos funcionarios, un anillo para forjarlo a todos, el cali de fuego, la piedra filosofal y fotocopia del DNI por ambas caras. ¿Dónde estáis? Claro, luego pasa lo que pasa.